pues a que pasen aquí a la casa adelante mis hermanos adelante pasen aquí a la casa de la familia Guerrero Sarellano. obviamente la casa pues un poco pequeña pero de corazón grande, hay espacio para todos mis hermanos, adelante linda gente de Santana de guaycabacho el día de hoy mis hermanos de Santana de guaycabacho la familia Guerrero Sarellano. Y la representación del segundo danzas mayor, el profesor Sergio Guerrero Quispe y la señora Aquilina Arellano Sotelo, están presentes aquí con nosotros, juntamente con su familia, para iniciar y cumplir con su compromiso: el compromiso de asumir, pues, esta fiesta del gran Yacurraimi, aquí en nuestro pueblo de Santana de Guaycabacho. Primeramente, queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta noche, en esta noche trascendental del Anticipa. Así es, mis hermanos, el Anticipa de la costumbre de danzante de tijera, agradecemos de manera especial a la familia Guerreros Arellano queremos primeramente hermanos en esta festividad del Hatun Yacuraymi presentarles a nuestro segundo danzas mayor a quien en el mundo artístico conocemos como los maízos. quiero presentarles al profesor Sergio Guerreros Quispe vamos a recibirle con un fuerte aplauso mis hermanos muy bien asimismo queremos presentarles a la señora nuestra maiza la señora Aquilina Arellano Sotelo Fuerte palma para la señora muy bien mis hermanos la familia Guerreros Arellano el día de hoy con bastante cariño les abro el brazo para decirles y agradecerles a cada uno de ustedes por acompañar y estar con nosotros en este gran Jataricui o la anticipa del danzante de tijera. Quiero ceder la palabra primeramente a don Sergio. Bien. En primer lugar, mis agradecimientos y reconocimientos a cada uno de nosotros primero, en segundo lugar le agradezco bastante a mi familia te, a mis familias mis hijas y mis hijos mis, mis, mis, mis nueras mi yerno que, que tienes me están apoyando para dar cumplimiento nuestra fiesta de, del agua y como segundo lugar le agradezco también a las señoritas artistas a los señores de arte y también les digo les suplico por favor vamos a dar Cumplimiento a nuestra costumbre, fiesta del agua, con con, la, con, la, con las tonadas como tal. Y luego, respetable paisanos huaycahuachanos, solamente le agradezco lo que estamos acá presentes y también suplicaría, informa carecidamente, Acompáñenme, hasta el último. Esto será en forma de reciprocidad. Eso es todo por ahora y muchísimas gracias. Señores presentes, muy buenas tardes con todos. Le, le agradezco bastante por su participación. Acá mi familia, mi hijo, mi nieto, mi yerna... Todos están presentes. Yo me siento muy orgullosa. Muchísimas gracias. Y saludando una parte, el marco musical que me está apoyando. Muchísimas gracias. Compáñenos hasta las últimas consecuencias. Estará reconocido con ustedes. Gracias. Muy bien, hermanos. Acto seguido. Vamos a hacer la entrega. Ya La entrega de los aditamentos a cada uno de los representantes en el marco musical. Sin lugar a dudas, gracias, gracias a esa voluntad de la familia Guerreros, gracias a la voluntad seguramente del yerno, de los hijos, no de, de las nueras, en fin. Muy bien. Tenemos con nosotros aquí los aditamentos. Vamos a entonces hacer el llamado especial. Antes, discúlpenme, antes agradecer de manera especial a Cecita Alderete, así es. A al Alderete, yerno de la familia, que sin lugar a duda, él está con nosotros y él se ha identificado gentilmente con la familia y gracias pues por su apoyo benevolente para esta actividad del IACURRAIME vamos entonces llamar primeramente a nuestro danzante de tijera para que pueda hacerle la entrega de los aditamentos respectivos el sombrero eh, los, las pañueletas las zapatillas los guantes y todo lo que realmente corresponde a a de tijera. Invitamos entonces a... O Lupa. son o de Mayo Bamba. Muy bien. <risa> Una equipe, que Ponte en la rupa. A ver, vamos, Rupa Churchaico, cuya papá. A ver. Sí. <ríe> claro, suma que un Muy bien, muy bien, muy bien. Genial. Pues bien, se va a hacer entrega también de las casacas, de los polos. No como es de costumbre, pues. es el cariño de la familia Guerrero Sarellano. Muy bien, se le agradece de manera especial ese gesto, no? M, M. Ese sacrificio que hacen ellos en cumplimiento a un compromiso que es como segundo danzaj mayor en esta festividad del Hatun Yaporayme y en honor pues a nuestro San Isidro Labrador. Así es mis hermanos. Muy bien en estos momentos pues se está haciendo la entrega. A ver, entregamos igual a guerrerita. guerrerita, no, a Guerrera, de Coracora. A ver, por favor, invitamos. A ver, al público, por favor, al público. Pasen, hermanos. Adelante, o coman, o Ya está más silicona. Vamos, pasen adentro. Acá hay espacio, hermanos. Pasen, pasen, pasen. Acá en la casa hay espacio. En ambos lados, pasen, mis hermanos. O coman, mamá, o coman, o coman. Ya está más silicona, o coman ya como mucho vas guapísimo muy bien ahí está su sombrerito su pañoleta de cuello de mano sus guantes de tijera y todas esas cosas no ya que de costumbre no que de costumbre pero, ya, esas cositas me quedan muy ¿no? Muy bien, ahí están nuestros danzantes de tijera. Grupa y Guerrerita, muy bien. Muchísimas gracias, hermanos. Las pues a palmas, a ver, vamos a animarle ya desde... ahora, la tiene la barra, ¿dónde está la barra? Ya se me está preparando. ¿eh? A ver, muy bien. Ahí está, caramba, la barra, muy bien. Genial, genial. A ver, su casaquita, primeramente ah, su poncho, oh, su poncho. Sí, ahí su poncho, pues que Todavía. tiene que caracterizarlo. Hombra, Guerrero. Ajá, ahí Son de Vicuña, Ajá. mucho cuidado, tienes que cuidarlo. Sí. Sí. Que <risa> de... sí. Claro, sí. Cuidado, sí. cuidado, cuidado. Cuidado con las... es de vicuña. Allí pues. así es la costumbre, güey, <risa> cabacho. Sí, Igual, ¿no? pañoleta de cuello sí, y de sí. mano también, ¿no? Sí. Eh, disculpe por la tardanza. Muy bien, esa palma para Guerrero en el violín de Guaycabocho. A ver, invitamos a nuestro amigo Yaguarzonjo de San Pedro en el Arpa. En estas festividades, ¿no? En esas festividades que se cumplen pues sí o sí, como un compromiso. ¿no? ¡Está bien! bien. ¡Estás está guapo! Está muy guapo! ¿sí cambiado de cara. ¿eh? Ahora sí. Para para llevar ¡Muy bien! fuerte palmas! fuerte palmas! Muy bien, hermanos. Gracias. Cintia a ver si ya está si no se falta ya que pasó jale con manchufera fuerte palmas hoy <risa> no vamos a olvidar de cintia corazón cintia. muy bien cintia pero si mal antes chiquita y bueno todo chupito subió cachivanquico claro tú no subias nunca más cintia estar uniformada cintia <risa> Yo la he visto, la he visto. Ahí puede la vista? agua. Ahí está. Muy bien. Medio kilo de cristabela también hay que darle, o si no, la garganta pues se malogra. Muy bien. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces. Hacemos el llamado a nuestros capataz A ver. Bombero está en camino. A Nilo García. A ver, Nilo. El capataz. No, no, no. Ahí está Nilo con no, no, no, nosotros. Bombero está en camino. Sí, nos han dicho he ya. de, la Solongo, la de la poquito, Muy bien. El segundo capataz, Nilo García, con nosotros. Sí, Está capataz, el capataz. recibiendo el señor capataz, el segundo capataz. Porque el bombero está en camino. Que ahora llegará. Está <ríe> azul. Muy bien, hacemos llamado también a Emilio García. Él es el experto en los cohetes y las bombardas. A ver, Emilio. Ahí está el cohetero, el cohetero, Dile también cada uniforme a los coheteros. Ahí está el Muy bien, ahí está Emilio. Su pañoleta, su sombrerito, su buzo. Ahora sí ven. Ya. Genial, genial. Estén cocinen, uniformados. Porque cocinen rico. Ahí están nuestras cocineras. Sin ellas, bueno, a ver mi cuido. ¡Claro! Sin ellas no hay ni sopa ni segundo. Van a cocinar hasta el último. Para las dos cocineras. 8. Sí, ocho. Sí. Ocho, también al otro día 8. 8. 8. también. ocho. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Un apunchado. Y ya para el punchado, jalalinja. Chunga piscal. Y ya para el punchado, Anticipa. Anticipa. kayaku Raimi Kiriak. Septimbre. Y ya para el rami Muy bien. A ver, la familia va a ir llamando. A ver a quién llamamos. A ver, vamos entonces a invitar a nuestro danzar mayor, no en este caso el segundo danzar mayor, a don Sergio, a doña Aquilina, para que le hagan entrega primeramente su banda. ¿Qué tal con la banda chanta? A ver. A ver. Margot. Muy bien, Margot. ¿quién ha con la banda chanta? Don Sergio, Margot. Señalata, doña Aquilina. Ay, ay, a ver el ritmo de la música vamos a colocar la banda a don Sergio y doña Aquilina, ahora sí papá una, Chai chuzaza. mirando para acá, mirando para acá a ver ya está más de su mamá, de su mamá. A de en, ¿Ya más, ¿A dentro, en de mamá, hace de mamá, hace de ya como ya adentro adentro, fácil de Santana de Huaycabacho y del Valle de Sondondo que nos acompañan con su presencia, estamos desarrollando ya este acto protocolar para este gran anticipa de los lanzantes de tijera. De gracias, que gracias a la anuencia, a la voluntad y el cumplimiento de sus compromisos de la familia los Arellanos, estamos aquí en casa y en Santana de Huaycabacho compromisos que se tienen que cumplir durante estos tres o cuatro días. Segundo danza mayor don Sergio. Muy bien, fuertes palmas mis hermanos. Muy bien, ya al último entregaremos el chamberín, pues el, el que va a poner rigor en este caso, no, a nuestros capataz. Muy bien, en estos momentos ya están haciendo la colocación de los sombreros a nuestros... Danzas Mayor, segundo Danzas Mayor, a Doña Aquilina, a Don Sergio. Muy bien, hermanos, de esta manera vamos desarrollando este acto protocolar, este bonito acto protocolar en este día tan especial, ¿ya? en este día tan especial del inicio del Hatun Yaku Raimi, así es, del inicio del Hatun Yaku Raimi aquí en nuestro distrito de Santana de Guaycahuacho. Muy bien, invitamos a la mesa, Te invitamos a la mesa, por favor, don Sergio, doña Aquilina. Muy bien, muy bien, en estos momentos ya va a ser la entrega de los sombreros, los aditamientos a los familiares. Vamos llamando entonces, por orden. Muy bien, a ver, se cita, acercarse por favor a la mesa. A ver, vamos a citar. Muy bien. Ahí está el sombrero de la Muy bien, enseguida llamamos a. Sí, nos sostenemos. Sombrero, no hay. Ya, muy bien. Ya le entregué el sombrero. Ya mañana será ya para los polos, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Ya, correcto. Gema. ¿A quién? Gema. Muy bien. Sí. Ahí está, uy, uh, caramba. Simpática. Le cae muy bien, le cae muy bien. Muy bien, ¿ahora? Entrega pues de, de los presentes ¿no? de los ayuntamientos, que nos va a caracterizar esta noche y durante toda la festividad del Hatun Yaku Raimi no sé ya, Arumatsunjo de Mayo Bamba en la de tijeras Muy bien hermanos, vamos a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 Palma para Don Irelito, quien nos va a recomendar pues, seguramente esta noche, cómo tenemos que proceder en esta actividad. Muy bien, Irelito. Profesor Sergio Guerreros, su señora Aquilina Ariano e hijos que le acompañan, y familiares que hoy estemos presentes, hoy en este día tan importante, por el día del día Kureimi, creo que son cargantes de, de los danzantes y donde las autoridades hemos visitado con un pequeño granito, pero estaremos apoyando como, como comuneros, como hijos del lugar y como autoridades, quisiera yo darle las recomendaciones. Como autoridad política, es sobre pasar el cargo, es un costo muy doloroso, pero quisiéramos, como para el pueblo, para la, para la comunidad, lo, lo hace el señor Sergio y la señora Quilina. Yo quisiera que todos, como hermanos, como copoblanos, hagamos esta fiesta que salga un bien, para poder ser los comuneros que no sigan puedan seguir estas costumbres y dar buena imagen a este pueblo huaycabacho. Creo que voy a hacerle las palabras al señor Frente de Defensa también, donde que también está comisionado como de lo que es Comisión de Arte, las tonadas, esas cositas. Muchas gracias con todos. Si bien es cierto, eh, la práctica de esta festividad en nuestro Valle Sondondondo eh, la desarrollamos con bastante pomposidad. Eso no implica que nosotros tenemos que ofender, agredir a nadie, no. La barra tiene que actuar con bastante cautela, saltar, gritar, animar, no hay ningún problema. Pero eso sí, hay que evitar esas palabras sueces que pueden herir. La cocina, la cocina. Están sirviendo, ahí están trabajando, ahí están. <risa> A ver dónde están las cocineras que han cocinado delicioso, acá están. La, sí, abuela. Y machetas, caucao, ¿no, tía? Ah, o guiso de carnes. Guiso de carne. Guiso de carne, qué rico. La cena, la rica cena. Ahí están, ahí están. Sirviendo. Ahí está. No, no va a ser tarde para un de Para Para va a ser tarde. Para Hola, Hola, Para que cenar provecho provecho ya. A ver, mis hermanos para que, están que amanezcan para el la, la noche. de fondo, pasen mis hermanos, acá de asiento, adentro de la casa hay asiento, hay asiento, hay espacio, pasen mis hermanos para para cenar. Pasen, pasen, lava, lava. Pasa, no, la barra, pasen pasen por favor ya hay ya hay conmigo, ¿Ya ya no, no, no, no, no, no, por no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¡Qué hermoso! Aprovecho, aprovecho, aprovecho. Para que bailes toda la noche. <risa> Ahí está. Ahí está. Ahí tú que está. Ahí está. Ahí que está. Ahí Ahí está. Ahora sí, si cenando, podemos amanecer. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. La sonita está la amanecida ya. Exacto. ¡Ajay, <risa> aire, aire! ¡Campo, campo! ¡Campa, Para que bailen, chicos, que amanezcan Están cenando la familia, bonita también. las Buenas noches, la rica cena para que puedan bailar y hacer barra, chicos. Bayobamba, este es la de Mayobamba, bajando a Guaycabaches, está bien, chicos. Mayobamba está cerca, chipao, ¿no? Ahí, ¿Qué tal la atención? ¿La atención qué tal? ¿Le está atendiendo, no? Ahí están los chicos desde Mayobamba, han bajado. Todos van a bailar. Las chicas no quieren mostrar, igual van a hacer la barra. Ya, la, la barra, la barra de Guaycobacho. Miguelito dijo recuerdo chicos para la ah, familia la, la, la, la, la barra con la barra. toda la barra buenas noches están presentes están cenando ya desde horas también va a ser bravo desde soras ¿eh? que fanático al danzante que fanático al danzante va a venir desde horas entonces, pues, todos, todos, ya vamos a salir. Ya vamos a salir. la Están todos, están la familia, seguro. Buenas noches. Están toda la familia. Están cenando para que vayan a bailar, ¿no? Están las ricas, rica ¿eh? cena. Buenas noches. Están toda la familia. Buenas noches van a amanecer vamos. Ay, que no le vea mira claro no, que amanezca hasta las últimas <ríe> día y noche vamos a estar aquí. día y noche <ríe> hasta el último Hasta la familia están cenando vamos a dar una pasadita con chicos! la barra! Muy bien, ahí está la barra. El profesor Rafael en compañía. Ya está Listos para saltar y gritar. Muy bien, hermanos. Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y en, breve, en breve nos estaremos desplazando a la Plaza Valle de, de, Santa de Santana de Buencabacho. Hoy, la anticipa, así es, la anticipa que se vive aquí en Santana de Buencabacho. Gracias pues a la canuense de la familia que no lo mayor. ¡eh! <risa> en a ver, en la plaza, sí, en la plaza, chicos. a ver, a ver, Tierra, ya, ¡Vamos! Cintia. Cintia, corazón también tiene que pasar Ahí está, Guerrera, Guerrera. La guerrera de Cora, Cora. Dicen que se va a quedar en Huaycabacha. <risa> pues sí, vamos a Zoras. <risa> le toca... Rupa, rupa. No, ya le dice Romulo Molina Valencia, mandale saluditos. Gracias Romulo Molina, Valencia de Pau Carey, ¿no? Claro, Romulo. Gracias. Sin nomás. Ay, abuelo, sin nomás, abuelito. Ay, abuelito sin hablar papá. ¡Ay! ¡Abuelo, mira a tu papá! Sin hablar de paz, Abuelito sin hablar de tranquilo. Abuelo, mira tu papá. abuelo.